Y nos vamos a Calgary, estamos listos. A ver. Luca, ¿dónde nos vamos? Hagrid. ¿Dónde? Hagrid. obligatorias en el camino de Edmonton para Calgary es Red Deer, estamos acá en la mitad del camino justo una hora y media de Edmonton una hora y media de Calgary. y aprovechamos por supuesto como siempre vamos a Tim Hortons un cafecito para calentar y seguir el camino. Ahí vienen atrás, oh, que ¡Seguimos viaje! Llegamos a Calgary Estamos en la casa de una de las tías de Brandy casita Así que vamos a pasar la noche acá Ah, me, quería, me olvidé de contarles, ya vieron la carretera. Nosotros cambiamos las ruedas, teníamos una de toda terreno, pero estaba un poquito prevaloso y hace unos días cambiamos las ruedas a estas de invierno, que agarran bien. Así que bueno, agradecemos a, a Paul, que nos ayudó. tempranito son como las 6 casi las 7 de la mañana el amanecer no creo que llegue a agarrarlo pero bueno quiero hacer a ver si puedo acasar a hacer unas tomas que me imagino que pueden salir buenas ahí me van a acá comentarme abajo si qué te parecen cafecito no puede fallar. Acá atrás está la ciudad, el centro, vamos para allá. Estoy a unos pasitos del centro atrás puedes ver la famosa torre, todavía, pero es este puntito que trozo que está acá. Creo que llegué al lugar. No sé, voy a ver. Igual para que sepas, no te voy a contar mucho de la historia de Calgary porque ya hay tantos videos que puedes ver de la historia y cómo es te voy a mostrar el lugar. en el quinto piso en calle ahí <risa> hace un poquito de fría pero no pasa nada acá estoy y tomo un cafecito Entonces, por lo que veo, esto es la parte de arriba del estacionamiento, pero bueno lo cambiaron y, y lo hicieron en un parqueto bueno una de las cosas que pasan eh, por no tener los grandes equipos y de fotografía y demás es solamente con el teléfono ese video que ustedes vieron del time lapse estuve 20 minutos para hacer esa toma de 25 segundos más o menos y tratando de hacer más tomas ahí arriba en el High Park, se congelaron los dos teléfonos que tengo. Entonces, lo que pasa es que eh, se, se, se muere la batería, aunque esté toda cargada, pero por el frío se apaga. Así que, bueno, cuando tengamos un equipo más apropiado, vamos a hacer más tomas eh, y, y mejores. Así que, bueno, seguimos en Cagliari. <música> pleno centro de Calgary, haciendo el segundo intento con la cámara a ver si no se apaga. Acabo de llegar a, por casualidad a este, es el primer centro de, de preparación para las de maestros, acá en Alberta, en, se abrió en 1908. Bueno, parece que tiene mucha historia este lugar. Hay una foto que acabo de ver acá en mi teléfono de estos arcos, así que te la voy a poner acá. Es el lugar donde estoy yo parado. Ahí está. 1907. Vamos. Acá voy a hacer la foto oficial. ¿Sí? pido perdón eh, si no voy a bastantes lugares que porque igual están cerrados la mayoría por el presente y también porque es domingo por lo menos me va a acompañar a varios lugares importantes e interesantes bueno ya estoy más en el centro aproveché a dejar el auto caminar un ratito aquí tenemos esta universidad de arquitectura acá está el reloj Que, que recordarás la película de Volver al Futuro, acá donde Marty McFly. Nada, mentira. Esta se llama la Plaza Olímpica y se inauguró para la ceremonia de las medallas de eh, las olimpiadas de invierno ya en el medio de la ciudad en el centro para el público que puedan venir a patinar cuando quieran Darling, you, Send me I big park otro de los lugares si venís a calgary para que vengas a conocer pleno centro no estoy 100% seguro pero creo que acá atrás el Hotel San Luis. Ahí se filmó una de las grandes escenas que no, no queremos recordar de chiquitos. Acá te la voy a poner. <risa> y sí, estoy en lo correcto. Acá se filmó esta escena de Superman. Y después se va volando por acá, no sé qué, qué, qué hizo este. Acá. Cometieron el grave error de regalarnos esto. El tema va a ser cómo lo voy a manejar o cómo lo voy a condicionar para que este go-kart lo pueda manejar en la ciudad. <música>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 volvimos al frío del montón, estamos de vuelta en casita, viaje fácil, viaje rápido, ruta fácil, que bueno que nos tocó buen clima, espero que les haya gustado esta muestra de Calgary diferente y bueno acordate siempre Avanti eh, que lo diga Chelo y acordate Avanti antes y Avanti siempre, nos vemos